Luego que circular en las redes sociales, un video que capta momento en que un hombre golpea a su padre enfermo, la Fiscalía inició la investigación y ordenó la tarde de hoy miércoles el arresto de dicho agresor. Este identificado tan solo como Checo, quien será trasladado hasta el Palacio de Justicia, donde se le conocerá medida de coerción. Así lo manifestó el Procurador Fiscal Reyes Victorio. Pero se trata de una situación delicada, porque... El Señor tiene 98 años de edad y el Hijo incluyó en esa inalitancia y, y aunque eso es un poco triste, pero como se hizo público, lo no vemos la obligación de darle a conocer a la sociedad que ya esa persona está en y determinación conocerá a medida de progresión en las próximas horas. ¿Es reincidente? No, no te puedo decir si es reincidente, pero por este motivo sí ya está él. Claro, la para violencia traparidad. para ntn su noticiero regional joan paulino